Voy a prender la luz. A ver si es mejor... Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer desde el Centro Académico de Investigación Bíblico-Teológico eh, darles la bienvenida a esta charla conmemorativa eh, y actual, ¿verdad? De los 505 años de la reforma protestante del siglo XVI, tengo el, el privilegio y el placer de dialogar eh, con mi buen amigo, el doctor José Luis Avendaño, eh, con el que estaremos tocando un tema maravilloso, diagnóstico del luteranismo actual. Así que sean bienvenidos, doctor, bienvenido, un gusto mi amigo que esté una vez más acá acompañándome y también, pues, compartiendo de su conocimiento. Un agrado compartir con usted otra vez, este, Marlin, y yo creo que el tema que usted anuncia es absolutamente contingente, es un tema atractivo, este, yo creo que la conversación Dios mediante puede ser muy significativa y contribuyente para aquellos que nos este, puedan seguir, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero aprovechar bien el tiempo. Un saludo para todos los que nos van a, a, a sintonizar. Ya nos están sintonizando algunos. Eh, sé que hay personas que posteriormente van a, a ver este video y pueden dejar sus comentarios, sus críticas, sus aportes, eh, con el respeto siempre debido, eh, pero son bienvenidos a esta charla. Pueden dejar también su, sus preguntas o dudas ahí en el chat para poder leerlas eh, y poder también interactuar con mi buen amigo eh, Avendaño. Eh, quiero iniciar con, con una pregunta, pues, eh, vamos a decir de, de arranque. ¿Quién es eh, José Luis Avendaño? Y me refiero a, a dónde vive eh, ese, esa cultura, llamémosle así, de su país. Me refiero a eso porque luego vamos a, a ver desde la perspectiva académica e investigativa quién es eh, el doctor José Luis Avendaño. Sí, yo soy un ciudadano chileno. Este, resido en lo que es el litoral central de Chile, el Valle Central, la quinta región que es Viña del Mar. Eh, estamos en una primavera que recién comienza a ser un poquito más calurosa. El invierno fue largo y duro. Generalmente los inviernos en Chile son largos. Entonces, soy un ciudadano chileno que ha tenido, digamos, la providencia divina de recorrer bastante el mundo. Precisamente a raíz de los estudios teológicos, me han llevado por vericuetos y sospechados. <risa> eh, ¿De un trasfondo eh, protestante, luterano eh, o, o de alguna de las ramas de, que sí. se desprende de la reforma? o, o... Sí, yo provengo de un trasfondo luterano, de un trasfondo luterano confesional. Mi padre fue, mi padre falleció hace muchos años. Mi padre fue el primer pastor del Sínodo de Missouri en Chile. Eh, abrió la misión del Sínodo de Missouri, digamos, del luteranismo confesional. Y bueno, mi, mi padre tenía una historia bastante particular porque él antes de ser este pastor luterano había terminado sus estudios en, la, en el seminario católico, como dominico. Pero en los últimos años tuvo una crisis de fe y, y, y se encontró más interpretado por el luteranismo. Entonces, yo provengo de un trasfondo luterano, este, confesional. Sin embargo, como le, le explicaba mi querido amigo, en el transcurso de los años tuve una participación en el luteranismo de la Gran Federación Luterana Mundial. Por lo tanto, tengo uh, una aproximación en campo, en terreno, de estas dos vertientes tan significativas del luteranismo actual, es decir, el luteranismo, luteranismo confesional y el luteranismo no confesional de la Gran Federación Luterana Mundial. Pero mi trasfondo, mi perspectiva teológica, básicamente es... este diría yo, la perspectiva luterana de la vida. Eh, eh, yo creo que eso le da mayor riqueza a esta ponencia, a esta presentación, porque nos está hablando alguien desde adentro, alguien que conoce, alguien que ha investigado, aparte de eso, eh, un escritor, eh, un investigador, un gran amigo. Eh, así que cuéntanos un poco de esa trayectoria académica, antes de entrar ya de lleno al tema y, y quizás de algunas de las publicaciones últimas que, sí. que ha tenido. Me tomo de la palabra que usted dice desde adentro, porque usted sabe que Paul Tillich, si bien fue Gadamer y Riquet los que acuñaron ese feliz término, el círculo teológico, perdón, el círculo hermenéutico, eh, Paul Tillich, para referirse, eh, él usaba varias terminologías para referirse a su método teológico, pero uno de ellos era el círculo teológico, es decir, haciendo una suerte de, de semblanza con lo que era el círculo hermenéutico de Gadamer y Riquet, en términos de que su análisis teológico no era un análisis este, extemporáneo desde afuera, él era parte de la comunidad de fe y siempre interpretaba, digamos, la teología a la luz de la vivencia cristiana. Entonces, eso, eso, eso, eso, eso creo que es importante porque eh, cuando uno escribe, cuando uno escribe sobre diversos tópicos, no escribe como una especie de eh, observador neutro en una posición de a priori, escribe entrelazado con la vivencia de la fe, evidentemente. Eso es maravilloso porque eh, digo y aclaro, y qué bueno que también usted amplía porque muchas veces se cree que se critica, cuando se hace de una crítica académica, eh, de alguien que no conoce el fenómeno, que no conoce eh, lo, la trayectoria de lo que se va a hablar. Entonces eso, para mi forma de ver, le da una riqueza a esta charla eh, y vamos a ampliar más eh, eh, en ese detalle. Pero cuéntenos entonces un poco de esa trayectoria académica brevemente y algunas publicaciones para entrarle a las preguntas ya de, de la ponencia. Mire, yo comencé mis estudios, como la mayoría de los jóvenes en América Latina, en la década de los 90, no había muchos espacios de educación teológica en Chile. Entonces, este arribé a un espacio de educación teológico propia, digamos, de las ortodoxias calvinistas. Eh, eh, después de eso, este... Seguí mi peliplo de estudios y, y, y, y emigré a Buenos Aires para continuar mis estudios en lo que es, la, lo que es todavía el Seminario Luterano concordium en clave de la ortodoxia luterana, mucho más en aquellos años. Después de eso vuelvo a Chile y continúo mis estudios en la comunidad teológica evangélica. Es decir, usted puede ver que he tenido varias experiencias educativas y muchas de ellas en sus antípodas, pero al final de cuentas uno amplía el horizonte de sus conocimientos teniendo distintas aproximaciones al, al quehacer teológico. Luego de eso me voy a la VL a, a Costa Rica, un lugar muy, muy señero en lo que dice relación con la teología de la liberación y actualmente las teologías del genitivo, Luego hago un trabajo pastoral en los Estados Unidos por un par de años y recalo finalmente en la Universidad de Toronto para, digamos, este, completar mis estudios doctorales. En ese momento había en la Universidad de Toronto dos, dos este, profesores que, que, que me parecían, este, que estaban dentro del Departamento de Teología Sistemática, que me parecían altamente interesantes. Uno era... Joseph Mangina, que tiene estudios muy exquisitos sobre Calvard, y el otro era don Efraín Radner, que trabaja toda la temática de la historia de la iglesia, entonces esos dos profesores estaban a cargo en ese momento, ambos egresados de Yale, este, en Toronto. Y aparte también, yo no sé si usted sabe, que la Universidad de Toronto es muy conocida porque tiene un departamento de estudios medievales muy codiciados. Por ejemplo, ahí hizo clases Lonergan, Etienne eh, Gilson. Entonces, este, se juntaban una serie de requisitos para arribar ahí. Entonces, al llegar a la Universidad de Toronto para realizar mi doctorado, este, yo dije, tengo dos dos grandes este, pasiones este, teológicas. Una es la cristología, la cristología moderna, con Mold, Van Pann, en Berjungel, y la otra es una, a, digamos, un interés, una aspiración, prácticamente desde mi juventud, que siempre ha sido la teología de la cruz de Lutero. La teología de la cruz siempre ha sido mi, mi tema. Y, y, y fíjese usted que decía, siempre lo, lo comento, porque me parece una, un pensamiento feliz de Martin Heidegger. Él va a decir un verdadero pensador filosófico, pero no lo puede aplicar a distintas disciplinas del pensamiento humano, él va a decir, Heidegger, un verdadero pensador filosófico es aquel que persigue una sola idea, pero en el transcurso de su vida esa idea la va puliendo, la va profundizando, la va confrontando, la va ampliando, la va corrigiendo. Entonces, yo tenía por una parte un interés este, conspicuo sobre el tema de la cristología moderna, pero también la teología de la cruz el Lutero. Entonces, eso derivó, en, en conversación con mis asesores, que nuestra tesis doctoral eh, versara sobre el tópico de la teología de la cruz en Lutero, pero uh, al modo de, eh, digamos, una aproximación a la teodicea, porque eh, eh, ampliándolo en términos de la teodicea, podía, por ejemplo, incorporar una serie de discusiones y autores modernos, desde la filosofía, por ejemplo, partiendo con Leibniz, eh, Kant, Hegel, incluyendo también la, la, la, la cristología que rosa específicamente con el tema de la teodicea, como Metz, Moltmann, y también incluyendo autores judíos que usted muy bien conoce y que son de gran aporte respecto a la temática del mal, me refiero a Elie Wiesel, Levinas, Spicolis. Entonces, mi tesis en ese momento fue eh, el tema de la teología de la cruz de Lutero eh, en dirección hacia una teodicea. Felizmente, felizmente, ese trabajo lo pudimos este, publicar en español y gracias a Dios hoy tenemos una segunda edición, que quedó con el título Martín Lutero, una teodicea a la luz de la teología de la cruz. Acaba pues, de salir esa, esa segunda es edición. Bueno. Está disponible en Amazon, pero todavía no me han llegado las copias, pero está disponible plenamente. Bueno, felicidades por ese, por ese trabajo nuevo, ¿verdad? Restaurado, me imagino, como es usted. Eh, sé que hace poco también sacó el, el libro con con otra editorial española, ¿no? La sombra eh, religiosa. Eh, ¿Perdón? La sombra religiosa americana. Exactamente, exactamente. Bueno, pero sabemos de esa trayectoria del doctor José Luis Avendaño. Entremos de lleno a este, a este tema. ¿Se celebran? Algunos dicen celebración, otros conmemoración. Eh, y eso entra, hasta eso entra en el debate, pero... La pregunta es, ¿en qué situación se encuentra ¿verdad, el luteranismo en nuestros días? Esa es la primera pregunta que lanzamos eh, en, esta, en esta conversación. Mi querido amigo, yo creo que el luteranismo se encuentra como nunca antes en una profunda escisión, es decir, desgarrado hacia, digo, hacia dos extremos, absolutamente polarizado. Eh, eh, una obra importante, una obra bibliográfica y teológica a la vez sobre Lutero escrita por Heiko Obermann felizmente traducida al español con el título casi igual que en alemán es Martín Lutero un hombre entre Dios y el diablo finalizando este escrito eh, Obermann pregunta de forma muy lúcida ¿dónde se encontraría Lutero hoy? Si estuviera vivo, por supuesto, es un simple ejercicio mental, porque cada persona es única e irrepetible también sus contextos históricos. Entonces, a partir de esa pregunta, yo uh, escribo en este, en este librito, en esta segunda edición, no tengo un libro, pero tengo sí una, una, una, una parte que se la quiero leer, porque respondemos a su pregunta en esta cita. Entonces, permítame leer un pequeño párrafo. Pregunto, citando a Obermann, ¿dónde encontraría hoy su lugar una persona como Lutero? ¿Hacia qué profesión le llevarían sus aptitudes? Pregunta Heiko Obermann. Y yo continúo diciendo, desde luego, se trata simplemente de un mero ejercicio mental, pues cada hombre en su contexto histórico son únicos y repetibles. Con todo, el mismo Obermann se atreve a precisar que no en el marco de la universidad moderna, en donde el espíritu erasmista ha terminado por imponerse prácticamente sin contrapesos. Y ahora último, a decir verdad, la izquierda cultural le ha convertido en uno más de sus, de sus satélites y en espacio por lo demás altamente efectivo para la inoculación y propaganda de su ideologismo. Mas tampoco me parece a mí en el luteranismo actual, en el, cal, en el que al decir de Walter von Loebenig, Joachim Ivan, Heiko Obermann y otros grandes luterólogos de todos los tiempos, pero incluso del mismo Tillich, según la referencia que acabamos de realizar, escuetísima cuando no difusa, resulta ser la continuidad con Lutero y su pensamiento. Por una parte... El gran luteranismo de la Federación Luterana Mundial que ha convertido al reformador alemán simplemente en una brevísima nota a pie de página y hasta a veces, fuerzas decirlo, en una necesaria y rentable incomodidad. Por otra parte, un luteranismo confesional que ha tendido a reducir a Lutero prácticamente a la sola época de la ortodoxia y a la producción bibliográfica que en aquellas categorías de pensamiento se inserta y es continuidad sin perjuicio, claro está, del enorme acierto que ha podido reportar la recuperación de este importante acervo teologal. Pero asimismo, no se podría negar, con sus sensibles silencios y omisiones, de los aspectos más vivaces de la teología del profesor de Wittenberg, despuntando aquí la mismísima teología de la cruz, o del mismo modo, aquella notoria dificultad en comprender y aceptar que la historia del pensamiento cristiano no se agota ni mucho menos con esa sola ortodoxia, o que incluye además la historia del pensamiento filosófico, sin lo cual la historia anterior estaría cercenada, trunca e incompleta. De suerte que el concurso de ambas historias es lo que consentimos en denominar como aquel salutífero concepto de catolicidad teologal, el cual nunca es principio estático, petrificado, mero monumento y nada más, sino siempre una constante dialéctica entre la identidad y la relevancia, lo universal y lo regional, a la luz de lo cual precisamente tal acervo teologal, la ortodoxia, adquiere su correcto sentido y lugar, a saber, en tanto punto de partida, señalización segura en el camino, pero nunca punto final. Da caso y termino. ¿Dónde se encontraría hoy Lutero? ¿Cuál sería su lugar? Nos volvemos a preguntar una vez más, me atrevería a decir que a la luz de este tipo de protestantismo que experimentamos en la actualidad, más cercano a un catolicismo conciliar, si obviamos, por supuesto, las erráticas y oscuras figuras que de momento le dirigen. Y sin embargo, y en palabras del propio Obermann, Lutero sería hoy, para gran parte del protestantismo actual, demasiado piadoso, demasiado conservador, Demasiado catolizante, demasiado incómodo, demasiado reacio a plegarse a la mayoría y, sobre todo, podemos nosotros también agregar demasiado valiente para callar en medio de los actuales compromisos ideológicos y sus respectivos beneficios en que gran parte del propio luteranismo ha venido ruinosamente a dar. Es una parte que cito de mi libro pero con esto uno puede entender que el luteranismo se encuentra hoy, en mi opinión, este, en una, yo diría, peligrosa polarización entre dos extremos. Por una parte, el luteranismo confesional, y por otra parte, el luteranismo de esta gran federación luterana mundial, que podríamos en algún momento explicar o extendernos sobre los aportes y los vacíos de cada línea. Pero, respondiendo su pregunta, el primer diagnóstico es el luteranismo actual se encuentra escindido entre dos profundas polarizaciones, altamente y, ruinosas, evidentemente. Hablando de esas polarizaciones, ¿en qué momento histórico podríamos ubicar esas dos tendencias del luteranismo? ¿Podríamos hablar de una izquierda luterana y de una derecha luterana, quizás apelando a ese discurso de la Guerra Fría? Eh, ¿Se encontró en esa situación como otros grupos religiosos también? O, ¿O es equivocado hablar de esa manera, pero sí ver esos dos, vamos a decir, extremos dentro de, del luteranismo actual? Si usted se fija, Marlin, este, los grandes luterólogos, yo creo que puede pasar con Calvino también, pero haciendo los cargos ahora de Lutero, los grandes luterólogos, aquí pienso por ejemplo en Joachim Iván, Paul Ault, Altaus, Evelyn, eh, no desconozco a Tillich, que sabía mucho también de Lutero, uh, mutatis mutandis, siempre van a acentuar la idea de que casi nunca la historia del luteranismo, Lutero y luteranismo han sido lo mismo, si es que alguna vez han sido lo mismo, prácticamente nunca, eso hay que tener bastante en claro. claro. Y usted puede ver, por ejemplo, que la muerte de Lutero, este, la línea que va a continuar Melanchthon va a ser prácticamente una suerte de capitulación de los principios esenciales de Lutero. Es decir, ya prácticamente a la muerte de Lutero mismo se produce una enconada discusión entre lo que se conoce los necios luteranos, los luteranos de cuño, seguidores del pensamiento de Lutero, y los filipistas, seguidores de Melanchthon, que va a derivar precisamente la fórmula de la concordia y con la figura señera, por supuesto, de este gran teólogo de la ortodoxia, Martin Hemnitz. Entonces, yo creo que el luteranismo, por sus características muy particulares, nace entonces como una fuerza escindida y que va a encontrar su momento de división, como lo podemos apreciar hoy, más álgido, con estas dos tendencias, que son en algunos aspectos casi irreconciliables cuál es, como lo comentaba antes, el luteranismo de cuño confesional, es decir, ese luteranismo que va a encontrar la, en el libro de la Concordia, su texto fundante, y el luteranismo no confesional, que lo podemos encontrar en esta gran federación luterana mundial. Entonces, yo creo que la decisión del luteranismo es eh, evidente en nuestros días, evidente. Y ha tenido, ya, ya, ya tenido divisiones este, a través de todo, de todo el transcurso del tiempo, la muerte de Lutero, pero siempre marcado en un luteranismo que resulta ser confesional y otro que es, tiende a difuminar más o menos esa confesionalidad. Un luteranismo que se afirma mucho más, podríamos decir, sobre la dimensión de identidad de la fe cristiana y otro que va a poner mucho más énfasis en la dimensión de la relevancia. Pero muy pocas veces... En el luteranismo, me parece a mí, hemos encontrado una sana relación dialéctica entre lo que es la dimensión de la identidad y la relevancia. Muy pocas veces hemos encontrado esa sana relación dialéctica. Pero en alguna parte al inicio decía que algunos grupos luteranos se han ideologizado, ¿no? Eh, a una u otra corriente. Pongo el caso del El Salvador, que en El Salvador el luteranismo es mínimo. Y tradicionalmente es un luteranismo que yo le llamo, ¿verdad?, una caricatura de la teología de la liberación. Es una interpretación muy personal, puedo estar equivocado, puede ser que alguien no comparta, y está bien. Pero para mí, el luteranismo de El Salvador es una caricatura de eh, la teología de la liberación. ¿En qué sentido? Bueno, porque a la larga cuando yo he estado dirigiendo esa escuela de teología, me encuentro y creía encontrar una vertiente más sólida, europea, si quiere verlo así, aunque entiendo que puede tomar sus matices latinoamericanos y comprendo eso como teólogo, pero el hecho es que era más jalar un discurso de la teología de la liberación no bien elaborado, no bien estructurado, no bien entendido, eh, apoyando una guerra eh, de guerrillas, apoyando un movimiento de izquierda, bien claro, durante el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Eso nadie lo puede negar. Eh, apoyado por la Federación Mundial Luterana. ¿no? Entonces le pongo ese ejemplo porque no sé si en otras latitudes fue de la misma manera que en El Salvador, me imagino que sí, puede ser que no, pero me gustaría escuchar su impresión y su conocimiento alrededor de eso. Y si por otro lado también algún grupo, porque usted hablaba de dos extremos, puede ser que en algún otro momento también el Luteranismo apoyó dictaduras militares, eh, régimen o cualquier otro de esos puntos. Me gustaría ampliar quizás en esa parte. Sí, es un punto muy interesante. Si usted me lo permite, yo quisiera partir con lo que es el luteranismo confesional, para después partir o después continuar con el luteranismo propio de la Federación Luterana Mundial. Yo creo que el luteranismo confesional, y voy a hacer más bien aproximaciones en América Latina que puede ser más pertinente para esta conversación. El luteranismo confesional este, ha tenido per se... Enormes contribuciones, es decir, no podemos negar que este, lo que hace eh, eh, Sino de Missouri con su casa publicadora en los Estados Unidos este, tiene un enorme valor, es decir, le pone al lector eh, angloparlante a disposición literatura que es fundamental de la ortodoxia luterana, evidentemente, eh, llena un vacío enorme. Eh, y eso es, eso es un punto que es altamente contribuyente, significativo, en momentos en que eh, eh, gran parte del protestantismo actual abdica de su identidad, es decir, tener contacto, tomar contacto con la, con la ortodoxia, en este caso luterana, es de sumo valor. El peligro y el problema está precisamente cuando esa, esa ortodoxia se entiende prácticamente como... Un punto final y no como un punto de partida. Fíjese, Tillich, un teólogo que generalmente es muy mal comprendido, muy mal comprendido. Precisamente estamos dando un curso para el seminario de Wattburg, sobre todo en América Latina. Paul Tillich y la historia del pensamiento cristiano. Mire lo que dice Tillich sobre la ortodoxia. Él va a decir en su libro Pensamiento cristiano y cultura en Occidente, él va a decir la teología ortodoxa fue y aún es la base de todos los desarrollos posteriores. Es decir, si usted no conoce la ortodoxia luterana o calvinista, no conoce nada de teología, seamos claros, dice tibi y lo digo yo también. Puede suceder, y era lo más frecuente, que dichos desarrollos se dirigieran contra la misma ortodoxia o que fueran intentos de restaurarla. Hasta la hora actual, la teología liberal, depende de la ortodoxia contra la cual ha luchado. El pietismo dependía de la ortodoxia, la cual quería convertir en subjetivismo. Los movimientos de restauración del pasado y el presente pretenden recuperar lo que en algún momento estuvo vivo durante el periodo de la ortodoxia. Y, por ejemplo, ello significa que ni siquiera se puede comprender a personas como Schalajmacher, Richard, el liberalismo estadounidense, o la teología del evangelio social, si se desconoce la teología de la ortodoxia. Toda la teología actual depende de alguna manera de los sistemas clásicos de la ortodoxia. Entonces, con esto quiero decir que el luteranismo confesional ha tenido un acierto fenomenal en reafirmar los contenidos de la ortodoxia. Falla miserablemente cuando cree que... En la teología de la ortodoxia se agota todo cuanto podamos decir de, él, de la historia del pensamiento cristiano y filosófico. Es decir, ese es su, su hierro fundamental, creer que la ortodoxia prácticamente agota todo cuanto podamos decir de la historia del pensamiento cristiano y filosófico. El propio Tillich, acabo de leer las palabras este, absolutamente positivas que él va a tener de la ortodoxia, sin embargo él sentía un profundo rechazo por estas, estos este, sucedáneos modernos de las ortodoxias estadounidenses, porque eran superficiales, eran extemporáneas, eran copias, eran copias este, eh, de baja impronta. Entonces, el problema de las ortodoxias luteranas es, es quedarse simplemente con ese tópico. Y en América Latina, usted sabe que, usted lo sabe muy bien, que por efecto misionero, los movimientos tienden a radicalizarse en el escenario misionero. En América Latina yo tengo la sensación de que las ortodoxias luteranas este, se han perfilado en muchos aspectos por un camino muy rayano, muy cercano con el propio fundamentalismo, es decir, este tipo de ortodoxias eh, luteranas se han este, perfilado y se han acercado ruinosamente y peligrosamente al propio fundamentalismo, es decir, más allá de las categorías propias de los pensamientos este, de la ortodoxia luterana, han tenido escaso diálogo con otras formas de pensamiento. Es decir, el diálogo, el diálogo con la filosofía, el diálogo con la literatura, ha sido prácticamente inexistente. Entonces, eso ha traído una enorme pobreza al pensamiento luterano confesional en América Latina. fíjese que... Me encontré en Facebook, uh, y lo anoté, en eh, 1960, la década de los 60 del siglo pasado, en el Seminario Luterano Concordia, que me pareció increíble. Existía una, una revista teológica, eh, su director era el profesor Federico Langui, seguramente estaba Ericko Sexa. los menciono porque ellos fueron, los, fueron traductores importantes de las obras de Lutero al Español que tradujo laurora la en Dios Tomo, que son muy conocidos. Y en esa revista se dedica toda la revista al diálogo con la teología de Calvart. Me parece impresionante, magnífico. Es decir, en la década de los 60 usted puede ver que la ortodoxia luterana y confesional en América Latina, en Argentina, tenía esfuerzos, hacía esfuerzos por dialogar con el pensamiento teológico contemporáneo. Yo creo que ese diálogo y ese esfuerzo prácticamente hoy se ha perdido, se ha perdido, y los espacios de educación de las ortodoxias luteranas son prácticamente elefantes blancos, elefantes blancos, donde prácticamente está prohibida la incorporación de otras formas de pensamiento que no sean precisamente las ortodoxias. Mire, yo... yo le pongo un ejemplo, Marlin, yo tengo acá, porque lo no estudié cuando estuve en Buenos Aires, me imagino que todavía muchos centros de la ortodoxia luterana tienen como texto básico para la teología sistemática un manual que se llama Doctrina Cristiana, escrito por Juan Teodoro Müller, donde todavía se anatemiza a los calvinistas, a los católicos se les llama papistas, es decir, un tipo de discusión absolutamente decimonónica, absolutamente paralela. Y otro riesgo es que al alumno, al alumno se le hace creer que esos centros de educación teológica son lo máximo, es decir, que está en la crema innata del conocimiento teológico cuando son espacios absolutamente cerrados, que en vez de ventanas tienen espejos. Entonces, yo creo que el luteranismo confesional ha hecho un gran aporte, es decir, no se puede edificar hacia adelante sin un profundo conocimiento de las confesiones y de las ortodoxias luteranas, evidentemente. Pero pretender que eso solo agota la historia del pensamiento cristiano y que solamente con esa información podemos dialogar con las grandes problemáticas del mundo, creo que es esconder la cabeza como el avestruz. Incluso más, yo le digo, el mundo luterano confesional, me parece a mí, en América Latina, tiene tan poca injerencia que la gran casa publicadora, Concordia Publishing House, no traduce prácticamente al español ninguna obra significativa, es decir, los grandes padres de la ortodoxia luterana, aquí tengo algo de Gehrer, por mencionar algo, no han sido jamás traducidos al español. entonces Usted se puede dar cuenta del poco peso que tiene el luteranismo confesional latinoamericano, el propio luteranismo confesional de los Estados Unidos no traduce las importantes obras de la ortodoxia luterana al español porque seguramente sus centros de educación teológica son muy básicos entonces, entonces me surge una pregunta ahí entonces ¿en qué fundamentan esos centros de formación eh, su teología su su educación ¿verdad? Eh, si, si hay un desconocimiento como bien lo estás planteando de, de la ortodoxa luterana, si hay una cantidad de, de, de textos no traducidos, desconocidos, eh, pero usted mismo lo ha dicho, o sea, pero sienten que son eh, eh, la universidad, la crema y la nata, y en otros espacios hemos criticado esa, esa forma de educación. Entonces, ¿en qué está sustentada eh, esta nueva pero, o esta ola luterana? precisamente no van a recurrir a los textos fundantes, sino que van a recurrir a ortodoxias, como menciono en la sombra religiosa, las reortodoxias, es decir, ortodoxias ya profundamente mediadas por la American Religion, es decir, no van a tener como textos de aprendizaje, no van a tomar contacto con las ortodoxias originales, sino ya con las reortodoxias, con esas ortodoxias sobre las cuales Tillich tenía un profundo rechazo, y además, usted tiene que entender que en estos centros de educación, que son eh, propios del de luteranismo confesional, el estudiante va con la idea de ser pastor. Él quiere ser pastor. Eh, eh, eh, y en los cuatro años que generalmente va a tener de estudios, de bachillerato, de licenciatura, posiblemente nunca escuche en su vida algo de Pannenberg, de, de Moltmann. Eh, es decir... Va a tener una educación que simplemente lo que va a hacer es crear un estudiante en serie, que no tenga apertura. Muy al, muy al estilo evangélico norteamericano del sur. Absolutamente, porque lo que se pretende es conservar un depósito, una línea, una directriz, más que, más que abrir eh, los poros del pensamiento del estudiante para que pueda ampliar su horizonte cultural, entonces, usted comprenderá que las ortodoxias luteranas no son distintas que el fundamentalismo, porque el fundamentalismo no tiene respuestas frente a esta enorme maquinaria que es el progresismo eclesiástico teológico. No tiene respuestas epistemológicas, bíblicas, teológicas, propias de la historia del pensamiento cristiano. Pero, digamos, el luteranismo confesional, por lo menos el latinoamericano, tampoco tiene respuestas. Es decir, creer que uno puede responder a la izquierda cultural, a la escuela de Frankfurt, simplemente con la fórmula de la concordia, o con el texto de Miller, es un poquito es vivir en un mundo paralelo. Entonces, yo vuelvo a insistir, eh, para que no se entienda mal, los aportes del luteranismo confesional, yo provengo del luteranismo confesional, son enormes, es decir, poner al, al lector, al luterano, con una importante... Eh, un, un importante momento de la historia del pensamiento cristiano, cual es la ortodoxia luterana. Pero el gran peligro y el gran error es pretender que ese momento agota todo cuanto podamos decir de la historia del pensamiento cristiano, porque finalmente lo que se crea es un estudiante cerrado, es decir, eh, integrista, eh, carente de diálogo, con un horizonte cultural, lo que más necesitamos, Marlene, y usted lo sabe muy bien, lo que más necesitamos en el mundo evangélico, sin perjuicio de que seamos luteranos, calvinistas, lo que seamos, es ampliar el horizonte cultural de los evangélicos y de los estudiantes. Es decir, ya no podemos simplemente, porque yo soy luterano, leer solamente cosas luteranas, o soy calvinista leer solamente cosas calvinistas, necesitamos ampliar, el mundo nos lo exige, Ampliar nuestro horizonte cultural, nuestro acervo. Es decir, si podemos leer a Dostoyevsky, a Lonergan, a Gilson, a Newman, en fin, a Ratzinger, tenemos que hacerlo. Es decir, no tenemos otra opción si es que no queremos seguir viviendo en un mundo paralelo. Excelente. Entonces, yo diría que esos son los puntos a favor y los puntos eh, eh, en el que está en debe el luteranismo confesional. Bueno, vamos a, a hablar quizás en... en... A continuación, solo quiero eh, leer algunos mensajes que tenemos acá en el chat eh, y luego hablamos de la Federación Luterana de la Izquierda, ¿no? Perfecto. Eh, esta agenda de izquierda y me encantaría que hablemos de ese tema. Eh, Reinaldo Machaca, eh, desde Bolivia, saludos, mi amigo, ¿verdad? Eh, también amigo José Luis, eh, mi amigo Samuel Alonso desde España, eh, Iván Rubio, eh, Hernández, creo... Eh, Usiel de León, Saúl desde de, de Perú, verdad, y Pedro Rodríguez que le está tirando eh, admiración a esa camiseta. <risa> <Así> que, <risa> que, qué bien, qué bien, qué bueno que tenemos personas ahí, este, también desde Chile, verdad. Si leo correctamente, Hierco Cubillos, verdad, está eh, saludando. Pero lo que pasa, que, pasa Marlin, es que los Ramones es, son de la vieja ortodoxia del punk. Ah, bueno, bueno, este, eh, creo que por eso hay un elogio ahí maravilloso. Eh, un gusto tenerles, que estén con nosotros en este diálogo que estamos aprendiendo junto a José Luis Avendaño un poco más eh, del luteranismo. Eh, los que no pertenecemos a esa herencia, estamos conociendo. Eh, lo que yo diría, dos caras de la moneda. Eh, y creo que es importante este diálogo. Eh, bueno, hablemos entonces sobre la Federación Luterana. Primero que para los que no le conocen qué es la Federación Luterana y cómo está no. eso que actualmente eh, está de una u otra manera promoviendo una agenda eh, de izquierda. Cuéntanos un poco más de eso y pues yo sé que tal vez desde una perspectiva crítica o eh, pues haciendo exaltar como lo has hecho muy bien de las cosas buenas que pueda tener también las malas, claro. Por cierto, por cierto, eh, la Federación Luterana Mundial es el gran cuerpo luterano que eh, incorpora, engloba, incluye todas las iglesias luteranas, no precisamente confesionales, es decir, no aquellas que suscriben el libro de la Concordia como el texto base, sino que van a suscribir simplemente el Catecismo Mayor y la Confesión de asburgo como textos importantes, pero nada más. Es decir, la, el, libro, el gran libro de la Concordia no lo van a suscribir como una norma de fe y conducta tengo el libro de la Concordia, sino que simplemente van a suscribir la confesión de Augsburgo y el catecismo mayor. Eh, a diferencia del de luteranismo confesional, que muchas veces eh, tendió prácticamente a para sobre la dimensión de la identidad, pero descuidar la dimensión de la relevancia, la gran Federación Luterana Mundial hizo lo contrario. Es decir, eh, por abrirse a la dimensión de la relevancia, descuidó en gran medida su propia identidad luterana, en este caso. Fíjese, amigo, que yo tuve la, la no sé si llamar dicha, pero, digamos, la providencia divina me permitió desarrollar mi trabajo pastoral en los Estados Unidos, cuando la ELCA, que es quizás la iglesia luterana de la Federación Luterana Mundial más grande del mundo, digamos, la iglesia luterana de los Estados Unidos, en el sentido de membresía. Yo estuve, eh, en mis últimos años, eh, viví esa profunda digresión que va a enfrentar la ELCA precisamente cuando eh, su obispo, me acuerdo que era el obispo Hanson y su cuerpo directivo estaban abriendo a la ELCA para la ordenación de eh, pastores homosexuales. Primero, casar a personas homosexuales y después ordenar a pastores bajo esa misma condición. Y hubo grandes discusiones, mucha gente salió, iglesias se, se separaron de la ELCA y formaron... Sínodos independientes o volvieron al Sínodo de Missouri. Y yo en ese tiempo, yo en ese tiempo tuve la dicha de tener conversaciones, este, por lo menos tres conversaciones, y esas conversaciones me ayudaron mucho como para poder también escribir una parte del libro La Sombra. Tuve largas conversaciones con Carl Braten. Yo no sé si usted ubica el nombre de Carl Braten. No, no, no. Carl Bratton, me imagino que todavía vive, debe estar muy viejito. Carl Braten fue eh, quizás uno de los, de los eh, grandes teólogos luteranos de los Estados Unidos, de la ELCA, que, que, que existió en los últimos años o décadas. Fue discípulo aventajado de Paul Tillich, oh. eh, también de Pannenberg. Eh, hay, algo traducido, a ver, hay algo traducido que tradujo en aquel tiempo la Aurora, y es escatología y ética, escatología y ética. Carl Braten va a tener, estoy dando algunos antecedentes, va a tener, por ejemplo, junto con Jenson, eh, Robert Jenson, que falleció hace poco, van a escribir una importante teología sistemática, lamentablemente no traducida al español, porque el mundo luterano tiene una deuda enorme, en sus traducciones al español. Yo puedo ver que el mundo reformado es mucho más combatiente, militante, y traduce, no sé si bien, pero traduce. Sí, sí, sí. Comprendo. Pero el mundo luterano tiene un enorme vacío. Es decir, los grandes padres de la ortodoxia, teologías sistemáticas importantes, modernas, nada se ha traducido. Bueno, Carl Braten fue discípulo de, de Tillich, de Pannenberg, y era uno de los más importantes profesores que había todavía en la Universidad de Chicago, y él, en virtud de este giro radical que estaba dando la ELCA y toda la Federación Luterana Mundial hacia, yo diría, hacia la izquierda cultural o el neomarxismo, este, se encara con, con el obispo Hanson, y para reducir, le dice, nosotros podemos tener una sensibilidad social, podemos abrirnos a las problemáticas contextuales, por supuesto, y si no lo hemos hecho... Lo podemos hacer, pero eso no significa que tengamos que capitular ante la agenda de la izquierda. Son dos cosas distintas. El Evangelio por sí solo es capaz de abrirse a una conciencia social. El Evangelio por sí solo tiene los, los elementos, los recursos, la fuerza motriz de ser una fuerza revolucionaria, que atienda al pobre, al necesitado, que tenga una voz... Eh, potente frente a las injusticias de este mundo, sin por ello capitular ante la agenda de la izquierda, es decir, sin por ello tener que tragarse ese ideologismo que a mí me parece ruinoso. Bueno, el resultado fue precisamente de que Cal eh, Bratton sale de la ELCA, Robert Jenison sale de la ELCA, un montón de gente importante, es decir, teólogos de una gran cultura teológica salen de la ELCA, salen de los espacios de educación teológica, eso significa entonces que la ELCA va a quedar sin fuerzas de contención. Entonces, esta gente, esta gente al salir, la ELCA entonces se transforma en una asociación que yo diría que tiende a ser prácticamente como una suerte de dimensión religiosa o la caja de resonancia religiosa de la izquierda cultural. Entonces, este... ¿Pero tienen un poder económico increíble estas organizaciones? Tienen un poder económico increíble, por supuesto, absolutamente, por supuesto. Eh, lo que yo le puedo decir que tienen un poder importante y yo puedo decir que Lutero, Lutero se transforma para la Federación Luterana Mundial, hemos usado como ejemplo la ELCA, pero en general Lutero se transforma prácticamente en una incómoda o una pequeña nota a pie de página una pequeña y difusa nota a pie de página que es necesario volver a sacudir y a rememorar precisamente en temporadas como cuando se celebra un año más de la reforma luterana y se dan palabras de buena crianza y discurso pero realmente lutero el resto del año es una nota a pie de página y bastante difusa una incomodidad señera importante Ahora, no, usted lo, tiene que, que dice llama la atención porque yo lo, te lo he dicho en otro programa, en otra entrevista. Eh, por ejemplo, hay instituciones que llevan el nombre de Lutero que, nos, que, que, que, que son eh, administradas por ateos. Yo no tengo ningún problema con los ateos. Simplemente voy a la incoherencia del discurso y lo que te está diciendo. Simplemente el nombre de Lutero es para recaudar fondos para cumplir con una agenda, eh, pero en, en, en realidad eh, brilla por su ausencia, todo es legado eh, que pueda rescatarse y de una u otra manera. O sea, es lamentable, pero es así. El caso del El Salvador es un caso que lo conozco, ¿no? Y como decíamos al principio, desde que adentro. Y entonces eh, tú te das cuenta que ahí está Lutero. ¿Y por qué no le cambian el nombre? No, porque si no, la Federación Mundial no va a mandar la ayuda que se necesita para, para seguir haciendo los negocios, o sea... Es así, es una verdad. Buenísimo, buenísimo punto. Sí, usted puede ver, por ejemplo, que hagamos la comparación, si ¿sí? en los espacios de educación teológica propios del luteranismo confesional, el alumno solamente recibe insumos de la ortodoxia, y en América Latina solamente de estas reortodoxias susamericanas, eh, en los espacios de educación teológica propios de la Federación Luterana Mundial, lo que recibe el estudiante prácticamente es adoctrinamiento neomarxista. Y si aparece algo de Lutero, ya está absolutamente contaminado por uh, análisis sociológicos neomarxistas. Mire, tanto es así que yo creo que, y, y bueno, y en América Latina eso se da, como usted menciona, de un caso de una forma mucho más apoteósica, es decir, eh, en América Latina es peor todavía porque la Federación Luterana Mundial no tiene espacios de educación teológica propios entonces necesita tener la comunidad teológica en Chile la comunidad teológica en México, la UBL entonces el candidato a ministro, el candidato a pastor que es parte de iglesias afiliadas a la Federación Luterana Mundial en América Latina Necesita ir a estos, a estos enclaves. Entonces, usted entenderá que un estudiante en estas condiciones jamás va a recibir formación luterana. Lo que recibe es teología de la liberación, neocolonialismo, teología de genitivo. y Entonces, ese personaje se transforma luego en un pastor luterano de cuya teología desconoce absolutamente todo, más allá de los lugares comunes. De la ortodoxia no conoce nada. Entonces, se ha transformado simplemente en una caja de resonancia útil al servicio de la izquierda cultural. Mire, yo le voy a poner. Sí, con lo que digo un poco, pero tengo que decirlo, es un poco sui generis, un poquito. Usted aquí diga lo que quiera, pero usted sabe que aquí no hay ningún problema, no le vamos a, a disciplinar, no le vamos a. Que, adelante, mi amigo. Además, además, usted sabe que de aquí no sale. <risa> eh, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que las iglesias que eran parte de la Federación Luterana Mundial en Chile, que eran iglesias propias de la inmigración, es decir, iglesias donde, digamos, la cultura alemana, este, pastores alemanes, la, el lenguaje alemán era muy importante. Muchas veces tenían re poco conocimiento de la teología luterana, pero la cultura alemana era muy importante. En la década de los 80, 90, para llegar a ser pastor de estas comunidades era muy difícil. Usted tenía, para entrar, tenía que ser parte del club alemán, haber estudiado en la Deutsche Schule. Eh, tenía que tener contactos con la colonia alemana, con la cultura alemana, con los residentes alemanes de su región. Eh, con el nuevo giro, que va a dar la Federación Luterana hacia el izquierdismo, hoy en día y, y lo digo haciéndome cargo hoy en día eh, lo que se prioriza para que una persona llegue al luteranismo ya no tiene que ver con lo alemán, porque eso sería sería colonialismo, sería patriarcado eso, eso, eso ya se tiene que esconder lo importante ahora es que el candidato suscriba plenamente, plenamente la agenda de la izquierda cultural es decir si tiene rasgos indígenas, con mayor razón. Es decir, si viene del pentecostalismo, pero con mayor razón. Entonces usted va a encontrar que hay gente que ha llegado al luteranismo que no tiene pero la menor idea de lo que es el luteranismo. No conoce sus confesiones, no conoce la ortodoxia, no conoce su historia, pero ha llegado ahí. En primer lugar, también porque creen, muchos vienen, por ejemplo, de iglesias fundamentalistas, pentecostales, bautistas, y creen que saltando al luteranismo ascienden de estatus cultural. Así es. Mucha gente evangélica que ve del fundamentalismo cree que si llega al luteranismo da un paso hacia adelante en el escalafón social, abandona el fundamentalismo, da un salto cualitativo en términos del estatus social, eh, por eso hay tanto atractivo en emigrar hacia el luteranismo pero lo que las iglesias piden no es tanto, ni siquiera un poco que el candidato tenga interés por la teología luterana, la conozca de hecho, donde van a estudiar lo que menos enseñan es el luteranismo sino que lo importante es que los estudiantes suscriban plenamente la agenda de la izquierda cultural y si pueden repetir a toda hora en todos, todas y todes bienvenidos entonces ¿A qué es se un, debe? Son candidatos ideales. Creo que esto no solo pasa en el luteranismo. Sé que el tema que nos compete es este, pero sé que pasa en todos los grupos. Eh. Muchos grupos arrastrados eh, por, por las agendas eh, que tienen propósitos ya bien establecidos. Pero dentro del luteranismo, ¿a qué se debe? Eh, porque estamos hablando de la federación. Eh, ya ha explicado usted un poco el contexto, y, pero la pregunta es por qué ha sido de gran crecimiento, eh, esta proyección de esta agenda, eh, que sí, yo lo veo en El Salvador, el caso de El Salvador para mí, para no ir a otros lados, que desconozco, eh, pero puedo hablar de lo que conozco. Entonces, pero desde lo que está pasando en Chile, en Sudamérica, en Europa, en otras partes, eh, ¿por qué ha crecido y por qué ha proliferado tanto dentro de estos grupos? Porque son los grupos eh, que... Por ejemplo, acá eh, son grupos que desde Europa están financiando dicha agenda a otros grupos que no necesariamente son luteranos, sino que son otros grupos, pero que, que a la larga adoptan dicha agenda y, y, y la van a promover. ¿Qué, ¿Qué sabe usted de eso? Yo lo que le puedo responder es una pregunta importante que me la hago muchas veces y yo creo que lo que hay detrás es... Eh... La izquierda cultural paga bien, paga bien, es decir, la gente no, no abraza estos movimientos simplemente por, por uh, idealismo, por una cuestión romántica, se paga bien, se paga bien. Es decir, eh, oh. ser parte de esta agenda tiene enormes beneficios, mi querido amigo. Entonces, una iglesia que ya ha capitulado ante la agenda de la cultura dominante y hegemónica, lo ha hecho porque encuentra ahí importantes beneficios. Es decir, los líderes los líderes reciben importantes beneficios, promoción, seguridad económica, y por lo tanto, uno recuerda, por ejemplo, lo que decía Bonhoeffer en su ética, no confundir lo último con lo penúltimo, lo último debe ser siempre el Cristo crucificado, ante lo cual todo discurso, eh, derivado se debe sacrificar es decir podríamos parafrasear y decir yo debo sacrificar mis intereses políticos ideológicos, culturales, lo que fuera ante la cruz, le crucificado y sus palabras pues bien, lo que han hecho estos, estos grupos es sacrificar al Cristo crucificado a la luz de su ideologismo y precisamente porque ese ideologismo paga bien y usted sabe que lo que le importa a la gente yo creo hoy en día, Marlene, que la gente hoy en día y los evangélicos no somos la excepción, y el mundo luterano tampoco es la excepción, hoy en día la gente no vive tanto por convicciones, como hora que, que, que la gente era capaz de dar su vida por sus convicciones, aun cuando tuviera que vivir en la indefensión, en la poca locura económica, en la pobreza, la escasez. Hoy en día la gente vive por conveniencia, y si yo puedo abrazar y ser parte de una agenda que me me garantiza seguridad económica, promoción, seguridad para mi familia. Yo la abrazo, yo la abrazo. Entonces, el, el luteranismo de la Federación Luterana Mundial evidentemente ha capitulado estrepitosamente ante la agenda de la izquierda cultural, ante el neomarxismo. Pero esa capitulación no ha sido gratis, es decir, por una parte... Por una parte, este, capitular frente a esta agenda significa de que esta cultura dominante y hegemónica les provee financiamiento, promoción, seguridad, y yo creo que ahí está el leitmotiv. Ahí está el leitmotiv. Entonces, la gente es capaz, es capaz de sacrificar en el altar de su ideologismo, su fe, las escrituras, su confesión, el luteranismo, lo que fuera, porque ese altar y ese ideologismo le provee seguridad económica, promoción, éxito, seguridad, una serie de cosas. Entonces yo creo que lo que está detrás es precisamente el beneficio temporal, el beneficio temporal. Y usted sabe también, por ejemplo, que el luteranismo tiene una larga historia de venderse a los poderes dominantes. Es decir, el luteranismo, para, incluso en el tiempo del propio Lutero, para poder sobrevivir, ha tenido que venderse ante los, ante, los, este, ante, los ante los príncipes. Claro, obtuvo seguridad, no vivió la suerte de los anabaptistas y de muchos reformados, pero el costo fue altísimo. Hablamos después, en la época moderna, de las iglesias estatales. Y yo le digo, amigo, claro, los pastores tenían su sueldo asegurado, pero lo que le hizo peor al mundo luterano fue precisamente este estatus de una fe estatal. Mire lo que pasa, por ejemplo, con el luteranismo en Escandinavia. Es decir, lo que ocurre con el luteranismo en los países que fue la iglesia estatal, es decir, simplemente es el aroma de una botella vacía, como diría Calbraten. Entonces, el luteranismo tiene una larga historia de venderse a los poderes temporales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Jefre, con la, con, la, con la iglesia confesante? El gran luteranismo de Alemania va a firmar el pacto con Hitler. La, la iglesia alemana. Los cristianos alemanes. Entonces, no me llama la atención que gran parte del luteranismo actual, la gran federación luterana mundial, se venda a los poderes temporales porque ha sido la trágica historia del luteranismo. Lo que me da esperanza es que siempre ha habido un pequeño remanente Dentro del, luteranismo, dentro del luteranismo que ha abrazado la gracia cara y no la gracia barata, que ha abrazado la teología de la cruz y no la teología de la gloria. Aunque eso signifique, como Monjefer, ser llevado al cadalso. Pero en fin. Tú decías, tú decías algo importante. Creo que el evangelicalismo, bien o mal, del siglo XIX, lo modeló en los Estados Unidos. O sea, se puede vivir el evangelio sin estas cargas ideológicas eh, por sí mismo, decías tú, el evangelio es justicia, es amor, es misericordia, es compasión, etcétera, verdad. Todo modela los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero eh, muchas veces ese discurso hacia el que se opone a este tipo de cuestiones es que nosotros no estamos cargados de amor que nosotros eh, discriminamos, que nosotros, o sea, ese es el discurso con el que muchas veces eh, seducen a otros. Parecía como que el evangelio no se ocupa con eh, este tipo de personas, pero que ellos abanderan con ideología, con un propósito y con algo bien, bien concreto. O sea, ¿qué puedes decir también de eso? Que creo que es importante por, porque no dudo que, que ha recibido ataques ante esta posición porque es, es nadar contra corriente y tú yo creo que de una u otra manera nadamos nada contra corriente en muchos temas verdad eh, pasa esto también en la ciencia bíblica tú te das cuenta que Totalmente. hay una manipulación a la exégesis desde estas ideologías de ambos extremos yo soy crítico a ambos extremos y no, pero pero lo que tú estás diciendo eh, me llama la atención porque eh, tú hablabas por ejemplo de Costa Rica eh, un centro que sabemos que de una u otra manera eh, toda su publicación y todo está financiado por esto con ese objetivo. Entonces, y tengo muy buenos amigos y tengo y aprecio muy buenos teólogos, teólogas, eh, pero no estoy de acuerdo con esas manipulaciones a los textos eh, a partir de estas ideologías, que fácilmente un conocedor eh, te dice eso no es así. Pero, pero es lo que vende, es lo que está consumiendo la iglesia, no solo luterana, reformada, eh, evangélica, eh, católica, mezclada con un montón. Por lo mismo que tú decías, no hay una identidad clara, entonces eh, nos movemos donde la conveniencia nos no lo, no lo demanda. ¿no? ¿Qué puedes añadir a, a ese comentario? Eh? Bueno, mi querido amigo, yo creo que vivimos en una época donde el discurso oficial es el discurso políticamente correcto. El buenismo, es decir, las cosas claras y como son, lo hacen a uno prácticamente el enemigo del mundo. Este, pero yo creo que hay, hay muchas veces muchas veces preferible ponerse rojo una vez que rosado mil veces entonces yo creo que el evangelio uh, tiene también un componente que ofende la teología de la cruz nunca ha sido un discurso uh, atractivo un discurso que adormezca es decir, yo creo que uno tiene que pagar un costo uno paga un costo el precio eh, de la gracia de Bonhoeffer. Bueno, paga un costo. Este, tiene que pensarlo bien. Es decir, cuando Jesús llama a las multitudes, muchos vuelven atrás y dice bueno, a los discípulos, ustedes también tienen que irse o quieren irse. Es decir, seguir al crucificado siempre tiene un costo. Eh, ahora, con respecto a lo que usted dice de la VL, me llama la atención, porque cuando yo estudié ahí, había un, uh, un eslogan que se repetía, pero a tiempo y a destiempo, y el slogan decía, y creo que lo, que, lo, que lo reproduzco en la sombra, un poco jocosamente, decía, un mundo en el que quepamos todos y todas, en ese tiempo no existía todavía el todes, porque si no también lo ponen, un mundo en el que existamos todos y todas, pero era un mundo en el que existamos todos en la medida en que pensamos igual, porque cuando uno llegaba a pensar distinto, ese mundo paradisiaco, ese mundo prácticamente rusiano ese reino de Dios en la tierra, se convertía en el verdadero infierno para aquel que pensaba distinto. Es decir, ese buenismo, ese discurso políticamente correcto, llegaba a su fin cuando uno planteaba dudas. Entonces, yo tengo seria duda con estos discursos, porque son discursos cierto políticamente correctos, eh, pero yo creo que esta gente es lo más intolerante que hay es decir, yo, yo le pregunto en la comunidad teológica de Santiago la UVL todavía no tengo contacto pero, ¿estaría permitido una voz disidente, un profesor que fuera disidente imagínese usted que en la, UVA, en la UVL yo tuve un contacto muy estrecho con Juan Stam, eh, tuve muchas conversaciones con él y Juan Stam, yo sé que él no está presente para, yo creo que él lo confirmaría me decía que muchas veces tuvo que guardar silencio. Y después, en sus últimos años, si usted sabe, que Juan me escribió una carta donde emplazaba abiertamente a la VL porque había perdido completamente el giro. Se estaba llevando prácticamente, una, en la praxis, una, una disolución ética que prácticamente podía terminar con la VL Entonces, usted se puede dar cuenta de que ese discurso del mundo donde todos caigamos es simplemente un discurso de buena crianza, porque la medida en que uno piensa distinto es interpelado, difamado, expulsado. Ahora, con respecto a estos centros de educación teológica, fíjese que yo tengo que decirlo, muchos, la pregunta es ¿quién financia? ¿Quién financia esto? Estos centros de educación teológica no se, no se financian por sí mismos, sabemos que no, imposible. Se financian a partir de agencias extranjeras. Y estas agencias extranjeras son todas de izquierda. No quiero dar nombres, pero muchos de los profesores, incluso de Alemania, que vienen a dar clases en estos espacios de educación teológica, lo he visto, lo he observado, fungen más, funcionan más como activistas políticos de una izquierda radical que como verdaderamente teólogos o biblistas. ¿Sí? Es una cosa, es una cosa, es una cosa monstruosa, de hecho... De hecho, este, en un, un, un profesor, un profesor, eh, que no quiero dar el nombre, el OBL, en uno de sus libros, hace una especie de apología a una organización, a una organización que promueve abiertamente en todo el mundo el aborto. Y está a cargo de este señor, ¿cómo se llama este señor? Que creo que es rumano, de origen judío, europeo. Un, un señor siniestro. No, no sabría... No recuerdo quién pueda ser. Bueno, pero es uno de los de los, de los de los tipos siniestros del mundo. Invitados eh, a, invitado a, a, a, a charlas. A no, no, no, no. Es un economista. Es un economista. Es un economista que dirige gran parte de estas asociaciones, este, estas ONG mundiales. Y este profesor... Eh, Soros. Venía... ¿Ah? Soros, dicen ahí. No, ¿verdad? ¿eh? Eh, Soros, Soros. Soros, sí, Soros, este profesor que venía de Alemania, que hace clases en, la, bueno, en distintas partes, en su libro, hacía abierta propaganda de esta agencia que es propiedad de Soros, es decir, una cosa siniestra y nadie se da cuenta, o sea, ¿cómo nadie se va a dar cuenta? O sea, ¿Cómo estamos tan aturdidos, tan alienados para no darnos cuenta de la mano siniestra que está detrás? Bueno, volviendo con eso para conectar otra vez con el luteranismo. Los candidatos a pastores de iglesias no confesionales, es decir, parte de la Federación Luterana Mundial en la América Latina, que casi todos vienen del pentecostalismo, de iglesias fundamentalistas, llegan a estudiar a estos centros. Entonces, usted tendrá que, terminado su periplo de estudios básicos, no van a conocer nada del luteranismo, de ortodoxia, de Géminis, Kalov, de las confesiones, pero sí salen suficientemente adoctrinados, suficientemente adoctrinados, y tenganlo por seguras que todos, todas y todes lo conocen mucho más que la confesión de hamburgo Entonces, ese es el juego. Y como le digo, eh, a la gente que dirige estas iglesias nacionales les importa mucho más que el candidato, que el candidato suscriba abiertamente, si lo ven, que suscribe abiertamente la agenda de la izquierda cultural, lo acogen, pero con los brazos abiertos. Un candidato que ponga algún tipo de, de, de, de, de, de, de, de crítica, créanme que sutilmente lo descartan. Y yo sí, le vuelvo a sí. insistir que en el mundo ah, evangélico de América Latina, mi querido amigo, hay una especie del mundo evangélico una especie de fascinación por el luteranismo, la gente cree que si se pasa al luteranismo, sube de estatus, es decir, yo conozco mucha gente, sube de estatus, este, avanza en la estratificación social, lo que no entiende esta gente, y lo he dicho muchas veces, es que está trocando simplemente un fundamentalismo por otro, es decir, deja el, el fundamentalismo evangelical para abrazar el fundamentalismo propio del neomarxismo. No eso te iba, te iba a decir y, y me recordaba, porque uno ve esa ironía que siempre se está criticando el fundamentalismo estadounidense, eh, evangélico y, y se olvida de, de los otros fundamentalismos. Eh, y, cuando tú, y cuando tú criticas eso, es automáticamente eh, eres enemigo, se te cierran puertas, eh, pierdes amigos. Eh, Absolutamente. Aún con aquellos que pregonan la libertad de expresión, eh, el ecumerismo, malentendido, eh, el diálogo, el respeto por, por el otro, etcétera no eh, Pero a la hora de no te escuchan, eh, no están de acuerdo, son capaces de perder una amistad por, por una opinión que tú puedas... Y sentir. más que eso, amigo, no lo puedo dejar de decir. Esta gente está muy protegida porque son verdaderas cofradías. Yo he conocido mucha gente que son muy malos académicos, pésimos académicos, con un currículum básico, pero por abrazar y por promover la agenda de la izquierda cultural, han sido puestos como rectores, como profesores, les publican libros, le hacen una gran promoción, y eso me parece absolutamente ruinoso. De hecho, amigo, yo, yo creo que un término que en el mundo de América Latina, sobre todo de izquierda, es casi como demoníaco, pero yo creo que hay que rescatarlo, tiene que ver con el concepto de meritocracia. En el mundo actual, el mundo actual este, se está cayendo a pedazos porque la gente que asciende no asciende por mérito, por esfuerzo, sino que asciende simplemente por amiguismo y porque protege una determinada agenda. Entonces, eso es, eso es ruinoso. Ruinoso. Es decir, eh, el dicho que dice: no es cuánto sabes, sino a quién conoces y para qué le sirve se cumple a la perfección en el mundo, en el mundo evangélico. Entonces, son prácticas desnables que el mundo evangélico comparta al igual que toda la sociedad contemporánea, no hay ninguna diferencia. Y que tenemos que extirpar, tenemos que extirpar precisamente. Entonces. Yo creo que... Eh, bueno, no nos alcanzaría este programa para seguir hablando <risa> sobre, sobre una cantidad de temas, me parece muy pertinente este diálogo eh, muy actual aunque estamos hablando de la conmemoración de los 505 años de la reforma pero lo que ha dicho es, acá es estamos lejos de las raíces <risa> en general, ¿eh? es decir se han olvidado eh, esas raíces y eso ha llevado a a fundamentarse en otras cosas. Eh, hay una última pregunta para, para, para debatir o para dialogar, que me gustaría hacerla. ¿Cómo sería posible articular una fe luterana que sin descuidar el imperativo por su dimensión relevante y contextual no afirme todo aquello mediante la eliminación eh, de su identidad teológica y confesional? yo creo que en América Latina, nos vamos a centrar en América Latina, yo creo que es importante fortalecer los espacios de educación teológica luteranos y eh, valorar y afirmar el conocimiento de las confesiones y de la ortodoxia, fundamental, ya lo decía a ti, la teología de la ortodoxia, tanto calvinista como luterana, es la base para todos los movimientos posteriores, el pietismo, la teología liberal, la teología de la crisis, la teología dialéctica, Mol, Pan, Pan, en Jung, en todo. Es importante conocerla, pero importante también es no quedarnos solamente ahí. Es decir, es un punto importante, fundamental, pero abrirnos a todas las formas del pensamiento humano. No puede ser que un centro de educación teológica solamente beba de los pozos de la ortodoxia y crea que esa es la única agua potable. Es importante que los espacios de educación luterana se abran a otras formas de pensamiento. Por ejemplo, me parece que es una locura que en los espacios de educación teológica luteranos no haya conocimiento de Pannenberg, de la sistemática de Pannenberg. Es una locura, es una pobreza enorme. Entonces, mi querido amigo, yo creo que el mundo luterano tiene que ser capaz de saber articular en una sana relación dialéctica la dimensión de la identidad, y de la relevancia, la identidad, afirmar aquello que constituye lo absoluto y distintivo de la fe. Cristo, su vida, su mensaje, su resurrección y también nuestra identidad luterana. Pero también ser relevantes con este mundo, abrirnos al diálogo con otras formas de pensamiento humano, lo cual no significa eh, capitulación, rendición, pero sí dialogar. Entonces, yo creo que el camino... Quienes resta recorrer al mundo luterano, me parece bien difícil, pero no imposible, es articular en una sana relación dialéctica. Necesitamos fortalecer nuestros espacios de educación teológica. Lamentablemente, los espacios del luteranismo confesional son verdaderos cercos, cerradísimos, eh, donde hay sospechas de cualquiera que piense distinto y simplemente se llaman entre ellos y cerrados. Y... Hay que abrirlos, sin perder la identidad, hay que abrirlos. Hay que crear un estudiante con mayor acervo cultural, con un horizonte más amplio de cultura teológica, literaria, filosófica. O sea, pretender que solamente podemos dar respuesta a los interrogantes de la vida, las problemáticas tan terribles que tenemos solamente desde la ortodoxia es ponernos un balde en la cabeza y traducir cosas. Yo creo que. Eh, lo conversaba conversado con un amigo luterano, nosotros no tenemos nada traducido de calidad prácticamente luterano al español yo miro el mundo reformado con sus temores con todo lo que usted quiera eh, hacen un esfuerzo traducen su ortodoxia traducen cosas, el mundo luterano no tiene nada, absolutamente nada teniendo una casa de publicación como es la Concordia Publishing House de prestigio en los Estados Unidos, en Missouri, es una locura y eso pasa porque ellos saben que el mundo luterano en América Latina es débil, intelectualmente no tiene mayor interés, tiene un acervo pequeño. No es exigente, no es exigente. Se conforma con pequeñas cositas devocionales. Hay que superar sí, eso. Que, sí, yo creo que, eh, bueno, otro programa vamos a abordar eh, lo que yo también critico a veces, eh, que he vivido también esa otra cara, que es la agenda moralista, ¿verdad?, eh, otra agenda que, que también ha hecho mucho daño a la identidad de la iglesia, vamos a decir así, del siglo XXI. Esos dos eh, polos opuestos que de una u otra manera eh, nos, nos alejan del de, de evangelio que por lo menos los textos del Nuevo Testamento narran de, de Jesús de Nazaret. Pero ha sido bien gratificante, eh, mi amigo, poder aprender más. Conocer un poco más del de luteranismo, como lo decíamos al principio, desde tu experiencia, desde, desde tu vivencia, desde tu herencia eh, como luterano. Y qué bueno escuchar la crítica de alguien eh, que lo ha hecho, que lo ha caminado, eh, que lo ha criticado, lo sigue criticando y eso es bueno porque no dudo que, que amas esa tradición. Eh, y, y, y eso es maravilloso, ese último libro en la segunda edición está disponible ya en Amazon eh, felicitarte nuevamente y siempre es un placer eh, poder compartir. Unas últimas palabras para ir cerrando este programa que, que quieras decir en estos 505 años de conmemoración de, de, de, de la reforma eh, de cara al tema que, que, hemos, que hemos dialogado. Sí, bueno primero decir que como usted decía, mi querido amigo este, en esta nueva edición de nuestra, que es nuestra tesis doctoral Martín Lutero una teología de la cruz, no, una teodisea a la luz de la teología de la cruz, están presentes todos estos temas que hemos este, conversado. Lo segundo, yo creo que la fe luterana sigue siendo válida, sigue siendo importante. Es decir, usted sabe que el nombre de Lutero es un nombre muy conocido en América Latina, en el mundo evangélico pero quizás su teología es la menos conocida, o absolutamente adulterada. El propio Tillich, en, en, en su arribo a los Estados Unidos, va a decir que las grandes doctrinas del luteranismo han sido prácticamente distorsionadas en los Estados Unidos. Y no olvidemos que nosotros somos hijos de esa tradición. Pues, si fueron distorsionadas en los Estados Unidos, ¿qué podemos esperar en América Latina? <risa> lo otro entender que con mucho dolor entender que Lutero y luteranismo prácticamente nunca han sido lo mismo. Y lo último que podría decir, yo tengo mucho más esperanza del luteranismo confesional, si fuera capaz de abrirse, si fuera capaz de abrirse, si fuera, fuera capaz de poner más énfasis en su imperativo de la relevancia. Pero yo creo que son tiempos muy difíciles para todas las denominaciones y ser fiel a la teología de la cruz de Lutero. Lutero pagó un alto precio. Lutero, como dice orman un hombre entre Dios y el diablo, no lo vamos a sacralizar. Hizo y dijo muchas estupideces, pero también le acertó a muchas cosas, pero pagó un alto precio por sus convicciones como luteranos, como cristianos. Tenemos que pagar nuestro precio también. No podemos vendernos a los poderes temporales. Nuestro norte es la cruz, la teología de la cruz, la teología de la cruz, el precio de eh, la gracia cara hacia allá debemos apuntar. No hay otra. Eso es mi amigo. Excelente, ¿no? Eh, creo que un mensaje muy pertinente a, a mantener esa identidad, sobre todo aquellos que eh, confiesan ese cristianismo, eh, y creo que es muy pertinente en, esta, en este mes donde usted dice el nombre de Lutero eh, es utilizado como bandera para un montón de cosas, pero también ah, no se conoce, es sobre Lutero, y ese era el objetivo, así que muy agradecido como en lo personal y como centro académico, eh, el haber aceptado este, este tiempo. El día de ayer también compartimos un buen tema eh, y terminamos el día lunes eh, hablando un tema también bien polémico eh, sobre eh, el diálogo judío-cristiano del siglo XVI. Entonces, ahí como usted decía, hay tantas cosas buenas y malas de Lutero que es bueno decirlas, pero con, con una conciencia clara que Lutero era hijo de su época, y que, y que hay que interpretarlo ahí. Así, Así que es. ha sido un placer eh, compartir una vez más. Sé que seguimos en algunos proyectos. Eh, un saludo para todos los que han estado desde Bolivia, desde España, eh, desde Chile, desde otros lugares, Guatemala, eh, bueno, El Salvador. Eh, ha sido un placer. Si, si, si tienen preguntas, comentarios, eh, los pueden hacer ahí. Eh, y pueden dejarlo y en otro programa con mucho gusto podemos responder. Siempre lo digo y lo digo con mucha eh, seriedad, eh, yo estoy abierto a las críticas, no tienen que estar de acuerdo en todo lo que podamos decir acá, eh, siempre y cuando sus críticas estén sustentadas, ¿verdad? Muy Porque eh, eso es importante para el diálogo, sentémonos, eh, dialoguemos con las diferencias, pero también teniendo identidad. Un abrazo a la distancia hacia Chile. Yo sé que ya es noche eh, y pues gracias mi amigo y saludos para todos. Ha sido un placer eh, compartir desde el centro académico y nos vemos hasta una próxima transmisión. Muchas gracias amigo.